Nos encontramos en el Centro infanto Juvenil Concepción Bengochea de ANFAS. ANFAS es una asociación que acompaña a personas con discapacidad y sus familias a lo largo de todo su ciclo vital. El objetivo principal es mejorar su calidad de vida y fomentar una participación e inclusión plena en la sociedad. Para ello, poder comunicarse es fundamental pero muchas de las personas con las que trabajamos no tienen lenguaje oral o en pudiendo comunicarse mediante el habla, lo hacen de una manera muy limitada. ¿Te imaginas no poder compartir tus ideas, opiniones, deseos o inquietudes? ¿Te ¿Imaginas cómo sería tu día a día si no pudieses hacer preguntas, informar de que te duele algo, hablar sobre cómo te sientes o contar algo importante que te haya pasado? Esta es la realidad que viven a diario muchas personas con desafíos en la comunicación. En Anfas queremos dar voz a esas personas y por y para ellos se creó el proyecto Comunícate. Con estas personas utilizamos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que son formas para comunicar diferentes al habla. Nos apoyamos para ello en la alta tecnología y en softwares especializados en comunicación. Además, nos basamos en metodologías innovadoras como lo son el lenguaje natural asistido y el modelo centrado en la familia. También utilizamos herramientas pioneras que cuentan con la evidencia científica más actualizada.